166 millones de dólares, pero no cayó en Puerto Rico. El premio se fue para Vermont, pero calma, porque anoche también cayó un premio secundario en Moca. Atención a nuestros amigos del municipio de Moca. Si jugaron Powerball ayer, se fueron 150 mil dólares en el garaje Cuba en Moca, así que muchas felicidades y que lo disfruten. Para este sábado se juega nuevamente Powerball con un premio de 20 millones. Mientras mañana ya es viernes y jugamos Lotto Cash con un premio de 1.850.000 dólares, que pueden ser tuyos sin anualidades. Al igual que la doble revancha tiene... 120 mil dólares y el verano está caliente, llegó con alto voltaje, participa del verano eléctrico de Lotería Electrónica, sabes que puedes ganar premios en efectivo, así como una bicicleta eléctrica, placas solares, baterías portátiles o scooters eléctricas, estás listo para ganar, juega verano eléctrico.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 ¡Rampa tu suerte con los juegos instantáneos y comienza a celebrar! Demons inicio a los sorteos de esta noche! El primero es el Pega 2. Boleto en manos si jugó Pega 2. Pega 3 o Pega 4, mucha suerte. El primero para el Pega 2 es el 5. El 5, el segundo, es el 8. El 8, el número ganador de Pega 2 es el 5-8. Repito, el número ganador, el 58. Veamos ahora los números ganadores del Pega 3. Busque su boleto si jugó Pega 3. Le deseo mucha suerte el primero para el Pega 3. Anótelo. Llegó. Es el 6. El 6, el segundo. Es el 5. El 5 y cerrando Pega 3 es el 4. El 4, el número ganador en Pega 3 es el 654. 4 Repito, el número ganador, el 654. Y cerramos esta noche con el sorteo del Pega 4. Última oportunidad de ganar con Lotería Electrónica. Anote el primero para el Pega 4. Es el 2. El 2, el segundo. Llegó, es el 6. El 6, el tercero para el Pega 4. Es el 3. El 3 y cerrando Pega 4 es el 8. El 8, el número ganador de Pega 4 es 2638. Repito, el número ganador es el 2638. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de esta noche. Para más información visite nuestra página loteríasdepuertorrico.pr los esperamos mañana ya es viernes a las 2 de la tarde es el primer sorteo que tengan todos muy buenas noches gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica de nuestra programación por San juan y San juan mayagüez De vuelta a Gurao. Puerto Rico acortó la diferencia a cuatro en el inicio de esta segunda mitad. Puerto Rico anotado, cuatro a cero va este parcial. Y en la línea está Canales con dos intentos. La anotó. Puerto Rico presenta una ofensiva de cinco abiertos para buscar atacar al equipo mexicano. Y Muñoz consigue dos canastos eh, temprano en el periodo canales, el segundo, es bueno también, diferencia de dos Puerto Rico luchando, Sofía se la roba nuevamente, Sofía Muñoz Sofía saca la falta Puerto Rico puede empatarlo desde la línea y ya son diez los cortes de balón de Sofía Muñoz increíble, increíble y aquí la repetición de la falta, ahí está Eurostep, ese movimiento para engañar a la defensa mexicana. Se acerca Sofía a la línea. Sofía anota el primero. De uno, la diferencia. Y lleva trece, Sofía. Buscando su punto número 14 para la misma vez empatar el marcador. Sofía anotó, se empató y esta final del centro basque, un 15 femenino. Presión cancha completa del equipo boricua, eh, con mucha energía. Sofía Muñoz ahora con un triple doble en el partido. Al ataque México, buena defensa de la boricua, hay falta cantada, será de Nieves. 14 puntos, 10 rebotes y 10 cortes de balón para Sofía Muñoz.